Hola, hola, buenos a todos. Aquí se comentando un día sobre el Taternán. Y hoy volvemos a un nuevo maravilloso domingo de Blood Bowl. Tenemos la resaca de la victoria del domingo pasado con ese magnífico touchdown en el último turno en extremis después de pelear todo el partido, tanto de defensa como un ataque, para conseguir llegar con el balón a la línea del fin del campo. Entonces, bueno, si no habéis visto este partido, lo tendréis por aquí en la descripción. Lo vamos a poner porque es maravilloso. O sea, el touchdown es brutal. Yo estoy, yo estoy en euforia. Vale la pena verlo. O sea, es un partidazo. Así que hoy nos vamos a... Vale, no tenemos nada que subir, ¿no? Recuerdo, a ver, alineación. Vale, efectivamente. No, no tenemos nada que subir. Tenemos un blitzer lesionado. Pero bueno, fuera de esto, la idea es en un futuro poder comprar la máquina... La, la. Uy, la máquina apisonadora. Para meter más fuerza ahí en el centro del campo. Y poder avanzar un poquillo. Y tener, bueno, ya que tenemos barba largas de repuesto, luego podremos comprar eso. Y ahora nos vamos a jugar contra un equipo alto elfo. Que diría que es el primer equipo alto elfo que nos encontramos en toda nuestra travesía de Blood Bowl. Así que vamos a por ello. Empezar partido. Vale. No tenemos... No, no tenemos dinero para gastos 10k nada más. Ok, entiendo. Con esto no hacemos nada de nada. Así que vamos a validar. Vamos para adelante. El partido... Vale, yo tampoco he comprado nada. O sea, nosotros estábamos 10 puntos de valor de equipo por debajo. Qué pinta que va a ser un partido igualado. Ahora, muy bien. Problemas. Nosotros tenemos que guardar muy bien... La distancia, esto ya nos pasó Nos pasó contra un equipo del Fosilvano O sea, hay que tener mucho cuidado, mucha tranquilidad Y tener en cuenta que ellos corren muchísimo más que nosotros O sea, ellos son capaces de hacer la basculación de un lado a otro Muy fácilmente Pueden cambiar si te arrinconan en, un, en una de las bandas Ellos pueden echar marcha atrás y cambiar de lado Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con las basculaciones y tratar de jugar lo más centrado posible. O sea, si ellos van a la banda, nosotros, ok, apretamos lo mínimo. Pero siempre tenemos que tener esa segunda opción para poder darnos la vuelta. Vale, vamos a jugar en ataque. Vamos a tratar de recibir primero nosotros el balón y crear bajas en su equipo. Y ya a partir de ahí nos planteamos movernos. Este hombre con agallas nos lo vamos a dejar fuera, vale, así, ah, este cambio me gusta más, vale, el blitzer, uy, este defensa, vale, nada, y aquí tenemos los dos corredores, tenemos algún cambio, ah, no, vale, o sea, no tenemos cambio, ah, sí, sí, sí, que tenemos un cambio, vale, este que está 06, perfecto. Validamos y para adelante. Patean y red. Ah, no, no, bueno, no, no patean, es que los altos elfos. Uh, no llegamos ni en milagro. Bueno, avanzamos. Motín. Los neutros de dos jugadores generan violencia. Involucando a los dos jugadores. Ambos equipos pierden un turno. Malo para nosotros, teniendo en cuenta las ideas que teníamos para esta parte. Vale, vamos a placar aquí, debería salir muy bien. Lo hace... Exacto, hacemos que bascule hacia este lado y nosotros decidimos que sí. Para ir ya moviéndonos a todos hacia aquel costado. Perfecto, dos dados. Vale, este lo vamos a meter aquí. Vale, y nosotros con esto ya hemos metido toda la línea, una hacia la derecha. Vale, este nos lo vamos a dejar aquí de frente. Toma ahí... Vale, bueno, simplemente lo hemos pensado y ya está. Ok, siguiente. ¿Vale? Uy. Vale. Ah, no, pero tiene que esquivar. Oh, pero nosotros placaje. Maravilloso. Vale, al suelo. Qué lástima porque ese era el de golpe poderoso, eh. Vale, perfecto. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Bien ahí con el golpe poderoso, perfecto. Ahora bien. Esto es un poquito putada porque, bueno, hemos dejado todos aquí fuera. Vamos a ir. No, no, no, no, no, no. Mierda, no lo he apoyado. Ah. Ok, vamos a tirarlo para la banda vale esto está aquí bien vale, para apoyar y que este no pueda pasar ahora vamos a meter este aquí vale, y aquí, bueno, este se va a quedar un poquillo comprometido vamos a meter este nuestro aquí para cerrar y que ellos tengan que pegar vuelta perfecto y cerramos el centro ya con este hombre. Este señor nos lo vamos a llevar hasta aquí. Vale, me parece, me parece correcto. Y ahora la idea es, claro, cogemos el balón y así acabamos de cerrar aquí. Y cogemos el balón y nos detenemos aquí. Bien, manos seguras. Vale, bravo. Vale, vamos a echar un pasito por un lado. Porque aquí él no se puede coger Pero así ya nos libramos de que se tenga que meter ya En mayores fregados Y más o menos ya vamos montando la zona Para estar listos y empezar a empujar ya Con aquí todo este contingente Vale, obvio Él va a venir a bloquearme no, va, no me va a dejar avanzar todo lo que yo quisiera Este lo tiro fuera A este lo tiro fuera Vale, se reajunta. Esto es importante, ¿eh? A ver cómo nos vamos a mover nosotros para que. darle pocos placajes, pero nosotros tener la oportunidad de continuar jugando. Vale, ok, no es mal, Blitz. Vale, y él debería avanzar para apoyar aquí. Joder. Uh, vale. ¡Ay, se libera! Bueno, se tenía que jugar, si no, se iba a la calle, seguro. Vale, ok, ahora continuamos nosotros. ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a ser listos. Vale, uy. Vale, perfecto. ¿Yo tengo placaje? Sí, y él no. Bueno, ok. O sea, placaje y bloqueo. Uh, vale, aturdido. Me parece bien, me gusta. ¿Qué más vamos a jugar nosotros? Esta... Hacia aquí. Deberíamos jugarla. Vale. Vale. Esta, ¿seguimos estando nosotros por delante? Oh, lo necesitamos... ¡Venga ya, hombre! ¿Cao? ¡Joder! No quiero gastar el apotecario Vamos a dejarlo aturdido y ya está, pero este cambio de posesión nos viene muy mal Nos hemos quedado aquí muy expuestos, aquí... Bueno, o sea, no hay caja que romper porque no tenemos caja formada tiene la posibilidad de colarse por aquí detrás Yo creo que nos vamos a meter aquí Y vamos a hacer piña con estos cuatro hombres Y vamos a empujar por ahí Y ya está Y lo que salió, salió Creo que va a ser lo mejor para nosotros Pua, Es que jugarte una esquiva ahí contra tres Y que la saques Tiene delito Venga, hombre Venga, una de cal y otra de arena A ver nos toca, bien, venga, turno 4 no nobles, no aquí, esto qué tal está, venga dos dados, bien vale bueno, ok, seguimos en contacto, vamos a ver si podemos romper aquí bien, perfecto a ver, esto me gusta porque nos vamos ya eh, agrupando hacia ese costado que es donde queremos jugar nosotros, en el lado derecho que es donde tenemos el balón y nos viene muy muy bien Vale, vamos a liberar esto Vale, yo tengo bloqueo y el no Me gusta mm, mm, mm, mm. Ahora, vale Punto de inflexión, ¿ahora qué? Arriba, nos levantamos ¿Dónde acudir con el Blitz? Eh? Es muy buena pregunta porque aquí jugársela... ¿Estos son dos dados? Esto es un dado nada más. Y esto es con el A por ellos, no. Y esto es un dado nada más también. Es que está feo, eh. Hay mucho cadáver ahí en medio. Venga, nos la jugamos que tenemos segunda tirada. Perfecto. Vale, aquí y nos quedamos, vale. Se rompió. No Vale, ok, nos quedamos ahí Ahora, venimos a cerrar aquí Vale, perfecto Metemos aquí el balón Sí, sí, y, vale, perfecto Y cerramos aquí Vamos a meter aquí el placaje Dos dados, esto tiene que salir bien Porque vamos detrás Feo porque tiene esquiva Ah, no, no tiene esquiva Oh, perfecto Vale, está bien, me gusta Sí, estos los vamos a dejar en esa posición Finalizar turno Ahora a ver, la cosa es, ahora a ver cómo se levanta Eso va a ser nuestra, nuestra pregunta Cómo se posiciona ¿Qué, qué hace con los que tiene Sentados Oh, vale, ok Me va a querer apretar aquí porque puede liberar aquí Hacer hueco, entrar, bueno Es posible, es posible Es una opción A ver, qué más tenemos Qué más tenemos es que si no desatascamos aquí y hacemos la deriva, o sea, continuamos yendo hacia allá, lo vamos a pasar mal. ¿Vale? ¿Me vas a seguir? ¿Vale? ¡Uf! ¿Ves? Es que que te la juegues a hacer esto. Y que no te salga ningún placaje tumbando a alguien es lo peor que te puede pasar. Quiero decir, juegas contra elofos, vas contra enanos y te plantas cara a cara en una línea de placaje O sea, en la melee, literal Contra un equipo de enanos que encima, encima está subido y tiene todo cristo defensa Literal, que es lo peor que te puedes hacer Porque te voy a meter todos los placajes y te voy a tumbar a todos Pero así, uno a uno, pum pum pum pum pum pum pum Porque además, conforme vayamos avanzando Claro, o sea, tú, tú no tienes apoyos, pero yo sigo teniendo. Es que es brutal esto que acabo de hacer. Nada, nada, nada. Aquí. Vale, es que quiero dejarme este libre. Vale. No podemos seguir. Ah, bueno, mira, o sea, me lo pones bien. Un dado solo. Aquí, ¿qué tal estamos? Un dado solo. No. Bueno, podía tirar de agallas ¿eh? con este hombre. Podía tirar de con este hombre. A ver, esto qué tal está. Esto está muy bien. Vale. Mm. Oh podemos ubicarnos aquí. Maravilloso. Maravilloso. Ahora, esto aquí. Un dado solo. uy. uy. ¿Por qué? Bueno, vale, este ya son dos El ha perdido un apoyo, yo tengo bloqueo y el no Vale, vamos a tumbarlo ¡Bien! Yeah, lesionado, lesionado, lesionado Eso es lo que íbamos buscando esta primera parte Que tuvieran ellos alguno fuera Que no estuvieran operativos Exacto, exacto, exacto Y ya con eso, desatascamos un poquito la situación <coughs> Sin eso nos iba a costar un montón Ahora bien, problema acá con ese, con ese movimiento... Acabamos de dejarnos ¿Vale? A este hombre ¿Fuera? A lo mejor la opción no era Seguir, ¿eh? Vale, voy a empujar Me equivoqué Tenía que haberle dado a este ¿Vale? Aquí detrás Vale, bien ¿Cómo se ha quedado? Bien, bien, bien, bien Vale Ok, positivo Vamos a cerrar aquí Sí, vamos a cerrar aquí Por lo que puede hacer este hombrecillo de aquí Que, que llega hasta ahí, ¿sabes? Con esto se tienen que jugar las esquivas Y aún así, bueno, ahí no llegaría por todo lo que tiene que esquivar Vale, ese, ese movimiento es mejor, ese movimiento es mejor De hecho No, ahí estamos bien, lo que pasa es que tenemos la banda abierta Bueno No pasa nada, ya veremos a futuro cómo lo solucionamos Pero vamos abriendo poco a poco Es que hemos perdido presencia en la... O sea, hemos basculado todo el muro Pum, hacia la zona central Bueno, está bien, no pasa nada Vale, ok, nos hemos quitado ese de ahí Lo ha echado para atrás, perfecto Turno 6 estamos ya Hay que empezar a empujar muy fuerte Ah, venga ya Uy, ha estado feo eso, eh Vale Bah Bah Dejas el esquivar y te... ¡Sí, hombre! Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora Este es el momento que esperamos nosotros Este... Pe... Este... Ah, aquí Ese placaje se tenía que aguantar Qué lástima se ha levantado mucha gente ahí, ¿eh? vale ok vamos a empezar a empujar de aquí para allá, bueno a lo mejor no este se puede empujar? sí, perfecto vale nos quedamos en el sitio porque tiene que defender No te lo puedo creer, tío. Bloodbone, supongo. Ah, qué rabia, tío. O sea, sacas un placaje de dos dados. Te casca dos calaveras. Segunda tirada y otras dos calaveras. Es que, es que, es que... Claro, y ahora me placa el balón y me lo tumba Oh, venga ya Se caen los dos Ah, no Me caigo yo solo porque él ya tiene bloqueo Y la recibe, hostia Ahora sale corriendo con este y me meteré al taso. Eh, Mantente firme, mantente firme Joder Menudo turno, apotecario Sin efecto a largo plazo Vale, pues nos la quedamos Mamma mía Vale. Ok. Vale, o sea, se ha quitado, ha, ha, ha desaparecido con la gente. Claro, el problema es que estamos defendiendo, tío. O sea, al revés, el problema es que estamos atacando. El siguiente la siguiente parte vamos a pasar a a defender y ahí vamos a sufrir lo que no está escrito. Uf, menuda limpieza la banda. Hay que reventar. ¡Oh! Uh, se cayó. Lesionado. Lesionado. Rompete la pierna, niño. Uf. No. Vale. Venga. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Tú. Levántate. Vamos, Tarklon. Vale Dos dados Vale Ok, el balón ahí en tierra de nadie Espera Vale, vamos a levantarnos Este placaje tiene que salir bien Vale Aquí y vale, seguimos. Vale. Por ello, no quiero tirarme una por ello para el placaje y ya está. Vale, este placaje nos tiene que salir bien. ¿Qué es esto de aquí arriba? Bloqueo y bloqueo. Venga. Vale. Espérate, verás, aquí Tú, aquí Si falla la recogida Falla el placaje Sí, bueno, eh, de rebote que no salió Ni tan mal Claro, bueno, ahora me va a aplacar y me va a reventar Al, al pobre Blitzer Nada, primera parte Empate a cero Uf, Y él tiene dos cambios, tío No nos salió tan a cuenta, eh Porque además hemos lesionado ¿A quién hemos lesionado? Nivel 2, nah. Ay Ahora. Vale No, nah, lo tiene hecho a puntito caramelo. Ahora la recoge. Uh, vale. Bueno, vale. Ok, ya ha perdido el placaje. Ya ha perdido el placaje. No me puede placar. Vale. Aquí, bueno, me ha aislado a este. Pero no tenemos opción ya de, de, de anotar ni de milagro. Vaya empujón tú. ¿Vale? Ok, turno 8. A ver cómo podemos lesionar a la máxima cantidad de gente posible. Vale, aquí. Vale, empujamos aquí. Sí. Vale, esto, esto y esto. Y seguimos, ¿vale? Toma ahí. Y... No. Ahora. Este aquí. ¿Sí? Vale. Mm, vale. Puñetero defender. Vale, y aquí con esto podemos apoyar los dos placajes. Ah, ¿no? mm. esto es un dado también es que es la duda tú con quién me tiro Claro, y aquí no, porque ya saca el Blitz Qué feo, vale, pues me voy a ring... no Vale, vamos a meter el Blitz aquí, sí A ver qué tal sale esto, perfecto Nada No le, saca... no le sacaremos provecho, eh Pues es una lástima Vale, vale. Vale. Y os seguimos, con, os seguimos. Tampoco. Vale. ¿Y qué preferimos tirar? Este, venga, que es nivel 4. Vale. Ahí no, tiene esquiva. Esquiva y defender, tú. Vale, nada, y ya está. Vale. Último turno, turno suyo. No le da para marcar el touchdown, así que... Irá a buscar alguna lesión, supongo. A ver si nos puede dejar alguien fuera. Y ya con eso... Uf, está siendo un partido tenso, ¿eh? Está siendo difícil. No hemos podido empujar, no... La verdad es que en estos momentos... O sea, comparas cómo estamos ahora a cómo estamos eh, en el torneo anterior, por ejemplo. Y claro, los torneos anteriores no teníamos rival apenas. Había algún equipo que nos discutía. Bien. Había algún equipo que nos discutía y algo, pero nada fuera de lo común. Y ahora... Pff, estamos sufriendo muchísimo. Eh, no conseguimos... a la. No conseguimos dados buenos Cuesta, tío, cuesta O sea, pero no es cosa nuestra Está bien por los dados, no sé Tenemos ese, ese puntito ahí con los dados Que no... Que no nos ayuda a desatascar O sea, es que la que hemos tenido de... Doble calavera, ok, segunda tirada, doble calavera Eso nos ha hipotecado Pero lo más vasto Dime que te Vamos, bien, bien, bien, bien. Recuperado yo no sé qué tendrán los matatrols en nuestro equipo, pero todos acaban hechos polvo, ¿eh? <risa> este no tiene defensa, vamos a sustituirlo aquí por lo menos por dos es que se apoyen. Vale, ok, validamos y para adelante. Elige dónde quieres patear el balón Vale, para allá Ligera brisa Vale, turno nuevo Salen ellos, buh, cuidado A ver Complicado esto, eh Ok, ya están. Ya, ya parece que están haciendo un poquito de deriva hacia nuestra banda. Bueno, parece no. Es pues porque ha caído el balón ahí. Entonces, ahora vamos a tener que apretar esa zona. Uh, vale, ¿ya? ¿En serio? Es que, tío, o sea, pensad, pensad. Hace de esa jugada, Dios. Pensad, haced esa jugada, así, toc, toc, toc, toc. Entrar y salir de zonas de defensa como si fueran a tu casa con un enano. Es que es imposible, tío. Y tampoco tienen nada que envidiarles. O sea, me refiero, a nivel en el que estamos ya, de... De... Nada, placaje, habilidades, etc. No tienen nada que envidiar a los enanos, tío. Con las habilidades que tienen... Son más que capaz... Pues bueno, claro. Uf, pues menos mal. Vale. ¿Cómo vamos a plantear esto? Apretamos aquí. Es que no, no podemos decir, ok, vamos, vamos para allá. Porque no Vale, vamos a plantarnos aquí. Vale. Vale, vamos a vascular ya hacia el centro. Con, al menos con estos hombrecillos. Y vamos a plantar aquí un muro de dos. Aquí otro muro de dos. Ahí, por parejas que se apoyen. Aquí. En este costado Vamos a meternos Aquí No ah, ay. Vale, quiero hacer el Blitz aquí Para ir empujando Y sacarlo Vale, ok, o sea, este, este está bien Vale, perfecto Y me lo dejo aquí a puntito de caramelo pero yo que Ah, no, bueno, no, no me puedo mover. Pensé moverme. Vale, nada, mal calculado. Un error. No pasa nada. Está bien porque se ha quedado adelante. Estamos muy expuestos. Claro, ahora el problema viene que él va a hacer... Cuando yo he ido a tapar allí. Y este tipo de cosas... Me dan agonía. Porque es que lo vais a ver, lo vais a ver. Se, se ha colado por aquí porque aquí había hueco. Venga, vamos para allá. Y mira, o sea, tenemos defensa de dos estamos en... Da el pase si los tienes Da el pase si los tienes cuadrados Vale, ya no puede dar el pase va Esto está bien porque para... O sea, para mí Él ha perdido tres hombres aquí Y yo voy a ahogar el balón o sea, Voy a ir a por ello Voy a ir a por ello Aquí tengo un placaje Puedo entrar aquí si él no se decide Ah, venga ya Venga, pues nada no, Salimos del placaje fácil Me tapa aquí Es horroroso, tío Como salen de los placajes Madre mía Vale Ok Hay que tumbar a este Vale, tenemos placaje. Ok, aquí y nos quedamos. Aquí y nos quedamos. Es muy importante porque ahora con estos dos vamos a entrar al balón. Perfecto, aturdido. Ahora, desde aquí podemos aquí. Maravilloso. Vale, prefiero moverlo. Y acompañar porque voy a ir a placar aquí. ¿Vale? Mm. Vale, ok, es nuestro No tiene bloqueo, perfecto ¡Ah! ¿Por qué se ha quedado ahí? Vale, vamos a cerrar aquí En esta zona, que no nos apriete el balón Vamos a intentar marcar un poquito o, o, o poner tierra de por medio Contra estos tres Ahora bien. Tú te vas a ir al pozo. Sí. Vale. A ti te voy a sacar de aquí. Vale. Voy a dejar la amenaza ahí. Estos dos aquí están bien cerrados. Un dado. Me juego la segunda tirada. No pasa nada. Vale. Ok. Aquí... Y yo me quedo Vale Y te, bueno, le quito un placaje de medio, etc Vale Vale, vamos a cerrarnos aquí Vamos a acumular a acumular penalizadores de eh, Para recoger el balón Aquí cerramos con estos tres, está bien, liberamos Esos dos, pero bueno eh, eh, Nos aguantamos ¿Por qué no? Ah, bueno, querrá abrir Zona ¿Por qué has hecho eso? No he entendido ese movimiento Vale Llegarás Con una por ellos ¡Oh! Un elfo perdiendo un balón un 50%, pero eso es por todos los penalizadores, ¿eh? Nah, y tírate el pase si quieres. Venga ya, hombre. ¡Fua! Vale, bueno, por lo menos tenemos que defender, ¿sabes? No nos puede seguir acosando. Madre mía. ¡Oh! Aturdido. Vale. Pudo ser peor. Vale, ok. Lo de siempre. Apretando. Vale, ok. Esto es nuestro. No tiene esquivar. Y nosotros seguimos. Sí. Maravilloso. Venga, otra Vale. Vale, perfecto. Ahí con el placaje para evitar su esquivar. Hostia, qué mala ha sonado eso. Por el tú. Ahí. son todo problemas ¿eh? vale vale venga bien, vale, un caos. nos hemos quitado a alguien, bien bien, bien, bien, bien. Bien. Más movimiento. Podemos recoger el balón. 50% de recogida. Vamos a montar a la gente alrededor del balón. Porque pienso que eso es importante. Tener ya a la gente cerquita... Vale, esto está bien. No, esto no está bien. Aquí. Vale. No, así. Quiero decir, acabamos de cerrar, ¿eh? Venga. ¿La cogemos, sí o no? Mierda, ni con manos seguras tú. Bueno, hemos avanzado una yarda, por lo menos. Un pasito. Vale, a ver, ¿qué pasa? A ver qué va a pasar. Claro, él, es que él cuando levante ahora esos tres que hay ahí, nosotros vamos a tener que volver a limpiar, ¿eh? Y eso va a ser un problemón de cuidado. Claro, la, lo ideal hubiera sido meter primero a recoger el balón, recogerlo... ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Bien! Vale, vale, vale, vale, vale. No ha levantado todo el mundo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Uf, es que se me corre un timbal hacer aquí, aquí, aquí. Vale, vamos a levantarnos primero. Porque además, así, si recogemos el balón, esto es una maravilla, pero vamos. Oh, vale, aquí. Aquí. Y nosotros seguimos. Vale. No te puedo creer. Venga. Vale. Vale, vale. Ahora va a rebotar entre todos los cadáveres habidos y por haber. Vale, aturdido. Ok, vale. Hemos ganado. Hemos ganado un. Espacio. Bien. Eh, eh, eh, eh. Aquí llegamos. Hay que jugar con el A por ellos. No me gusta jugarme la por ellos. Ahí. Así. Eh, vale, aquí. Vale. Esto me gusta. Eso no me gusta. Vale, lo he acercado ¿Aquí me tengo que ponerla por ellos? No ¿Vale? Vale, vale, vale, esto está muy bien porque además Lo saco del campo Lo saco del campo, lo saco del campo Vale, este está bien Aquí, venga, y ahora la grada ¿Qué? Ponla por ellos No, no, no, dime que sale bien Venga, tómalo. Ni lesión ni nada. Por los fans tampoco. Ni aturdido. Vale. Y recogemos el balón. Vale. Un poquito de espacio, ahora bien. Vale. No tiene bloqueo, y yo sí. ¡Maravilloso! ¿Y aquí qué tal? ¿Y aquí qué tal? Nada. ¡Uh! El blitzer este que no se nos escape. Vale, vamos a, a acercarlo aquí. Que tenga un poco de contacto. Y aquí... ¡Nada! Estamos igual. ¡Ah! Estos son dos dados, ¿eh? Vale, yo tengo bloqueo y el no. Perfecto. Venga, venga, venga, venga, venga, que lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Ni jola por ellos y todo, ¿eh? Hola, ¿qué dices? Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. A ver. Bueno, venga ¿Se escapará? Se escapó Vale Vale, vale, vale ¿Qué más? Es que es que no puede ser O sea, que tengas la capacidad De... Uh, ¿Vale? Que tengas la capacidad De salir De tres zonas de defensa Es que es una barbaridad Venga vale, aquí y empujamos con el defensa a seguir vale vale, muy bien vale vale no llego aquí qué lástima vale, ok aquí sí que podemos empujar Vale, yo tengo bloqueo y el no Vale, me gusta Aquí, vamos a empujar aquí Tenemos el más uno de la defensa esta Vale, aquí Nos vamos a quedar Con este blitzer Vamos a recorrer metros No, no nos vamos a jugar ningún regate Porque ningún regate vale la pena ahora Esto aquí, bien ahora está aquí perfecto perfecto vale y nos quedamos al pozo venga nada nada oh. vale ok ahora está aquí me gusta vale. me quedo vale así protegemos el balón Eso está bien Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien muy bien Vale, nos quedamos Bien, lesionado, bravo Ese golpe poderoso ahí nos ha hecho oro Vale, y ahora, es que con este no tengo ningún movimiento que esté decente Pero ninguno Voy a ubicarme aquí, por empujar y despejar la banda cuando tengamos espacio nosotros. Ahora, con este puedo salir. Perfecto. Aquí lo quiero. O oh, no. Vale, vamos a cerrar la caja y ya está. Sí, sí, sí, sí. Porque si no, este, este sí que se podía colar hasta allá. Vale, ok. Finalizamos turno. 13, Nos quedan tres más para llegar hasta el final. Yo creo que seremos capaces. Confío, confío, confío. Ya hemos dejado dos fuera, uno noqueado. Y estábamos estamos muy bien agolpados alrededor del balón y el resto tiene... O sea, estamos cuatro contra 5 aquí en esta zona. Está bien. No no tenemos gran, no deberíamos tener grandes... Y encima se va. O sea, por favor. Vale, Vale, vale, vale. Y lo junta con mi gente. Encima tenemos defender para que no se mueva. Bien. Que no persiga. Vale. Aquí. Aquí. Y no, va, y no cae fuera. Eh, vale. Este está bien. Vale. Vale. Nos quedamos. Vale, ok, al pozo Venga, bien, bien, bien, bien Buen aturdido, buen aturdido Ahora, ¿este cómo lo vamos a sacar? ¿Queremos sacarlo hacia afuera o es que si lo empujamos para allá, aquí? Vale Si empujamos este así Uh, bueno, a ver si me lo plantas así Vamos a quedarnos Bien, bravo. Porque el problema va a estar ahora, porque tenemos que abrir un hueco aquí para perseguir, o sea, para perseguir, para dar metros y encima seguir el balón. Este mata aquí llega. Vale. Este defensa ahí no llega, aquí sí. Este sí que llega aquí. Este llega aquí. De qué forma ¡Au! Vale, ok, no, no, no, puedo moverlo el último Este hombre aquí llega Vale Este hombre aquí Ahora este sí que llega aquí Perfecto Y ahora empezamos los placajes en esta zona Vamos a traernos este aquí no hemos usado el Blitz, eh, no hemos usado el Blitz, no hemos usado el Blitz, no hemos usado el Blitz Aquí nos queremos quitar de en medio Esto es perfecto sin usar una por ellos Vale, ok, aquí y aquí y seguimos Ok, no Vale, vamos a mover balón primero Oh. Aquí, pero es que este se levanta tú. Vale, esta está bien. Vale, esta está muy bien. Vale, y seguimos. A ver, ¿cómo podemos empujar? Desde este lado, el único placaje habilitado es este. Vale. Aquí. Y seguimos. Vale, vale, vale, vale, vale, bien, bien, bien, amontonamos cadáveres ahí. Ok, yo tengo bloqueo y el no. Esto lo puedo sacar aquí, vale. Yo tengo bloqueo y el no, perfecto. Vale, y ahora aquí. El problema lo tener con este hombre, pero si me pongo aquí, no debería... Uf. Es que, mira, el problema es que estos EFOS me pueden pegar la vuelta por aquí y, y posicionarse aquí. Vale, confiamos en que este llegue pero no me tumbe el balón. Y si no lo podemos recoger, o sea, tenemos gente cercana. Vale, tendríamos dos turnos. Tenemos un turno de salvaguarda. Estoy sudando porque estoy súper nervioso. Tenemos un turno de salvaguarda por si sale algo mal ahora. Es decir, esto sale mal, que podamos recuperarlo. Venga. Aguanta, campeón. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien, bien, bien! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Oh, bravo bien! <ríe> Dime, espía otra vez. ¡Bien, bien, bien, bien, bien, bien! qué manera de cerrar el partido, tú! Oh, vale, vale, vale. vale qué manera de cerrar partido. Aquí, René sí. Vale, yo tengo bloqueo y el no. Vale. vale, vale, vale, vale. Vamos a querer desatascar esto. Yo tengo bloqueo y el no, vale. Ok. ¿Esto qué tal? No esto... venga. Yo tengo bloqueo y el no, perfecto. Esto qué tal... Un dado nada más. Un dado nada más. Qué raro. Dos dados, vale. Vamos a tirar ahí con Zarclon total. Vale, maravilloso Seguimos Algo, a ver si rascamos alguna lesión Para sacar más puntos y tal Está difícil, pero bueno Yo tengo bloqueo y él también Vale Ok, me lo quedo, final, touchdown Bravo, bravo, eh Ostras, cómo se nota el cambio de nivel, tío el, el, el, Los equipos ya de esta competición Entre una cosa y otra Son muchísimo más difíciles de desatascar. Los partidos son más apretados O se sufren más, o sea Si os dais cuenta, estamos empezando los partidos Y, y Son 1-0, 0-1 1-1, o sea Los partidos finales se, se, se deciden en los momentos Finales <coughs> Y, y Poca puntuación, no no sé, no hay... Uf, o sea, está más reñido, está muy, muy, muy, muy bien. Eh, vale, vamos a dejar aquí, como vamos a salir nosotros en defensa, simplemente vamos a dejar aquí tres hombres para que tengan el mínimo de placajes. Y ya está. Vale. España Que hagan lo que quiera, no llegan. Que aquí por ejemplo no en durante este partido para intentar ignorar una decisión arbitral. Turno 16, nada, nada, ya está. joder Es que se sufren una barbaridad estos partidos, eh. Pero una barbaridad. El hecho de que, o sea, ya, ya ir la primera parte empate. O, o bueno, si llegamos a ir por debajo a la primera parte me da algo. Bien Nada, fin ¡Ah! Oh, ¡Tenemos un turno nosotros! Arroba Bueno, oye, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a intentar sacarle partido Vaya Venga, seguimos Vale, aquí Joder Tenemos que jugarnosela por ellos Venga Venga Uff, no, esto está un poco feo, eh Un poco feo Yo tengo bloqueo no, perfecto Nada, y este es el último placas que podemos sacar, vale. Nada. Lástima. Nos quedamos y fin de turno. Efectivamente. Bueno. Bravo, buen trabajo. Hemos, hemos jugado, hemos trabajado, lo hemos sacado adelante. Una nueva victoria en este clasificatorio para la Copa Blood Bowl. Validamos. Nueva tesorería, 130k. Vale, perfecto. Zarklon, el héroe del partido, nuestro MVP, Zarklon, Karatek y Dwerlin, vale, Dos armaduras rotas, cinco ellos, bueno, bueno, bueno, bueno, está bien, está bien, Uh, otro equipo alto elfo, Glorious Sea Hawks, 1710, estos tienen que estar de los primeritos, si no me equivoco, eh, equipos, agenda, Glorious Sea Hawks, a ver, Literal, ¡Dios! ¡6-0 este equipo! A ver, yo... Que, al estar ya en el top 8... Eh, aunque perdamos... Eh, aseguramos ya... Seguro, seguro, seguro... El, el, la clasificación para la... Para la Copa de la Blood Bowl, ¿no? Pero... Puf, ¡Qué duro! O sea... 6-0... Este equipo, literalmente, lo ha petado. Vale, pues nada. Va a ser, de hecho, nos despedimos por todo lo alto porque es que va a ser... Ah, no, ¿nos quedará un otro partido? Sí, este va a ser el séptimo y nos quedará un octavo partido. Vamos a entrar, bueno, vamos a llegar al soñado momento en el que hacemos así. Y hacemos... Así, ah, 160 oh, No tenemos dinero para esos 160k. Y les vamos a dar a ellos un pastón en incentivos. Recuperamos, vale, recuperamos a Ulraz, Recuperamos también. Ah, no, no. Sí, no tenemos lesiones, no tenemos lesiones, no recupera, o sea, recuperamos a Ulraf, pero no tenemos lesiones, vale, perfecto, pues nada, como no tenemos dinero para comprarlo, pues ahí se va a quedar, pero oye, ni tan mal, en ello estamos, así que nada, con esto nos despedimos por hoy, espero que hayáis disfrutado de este domingo de Blood Bowl, que os haya apasionado el partido y que hayáis sufrido tanto como sufrí yo. Y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo de Blood Bowl. Así que nada, eso es todo. Y bueno, a ver, recordad. En Twitter tenemos aquí el mío y el de Kiwi, que hablamos un poquito de todo. También seguidnos en Twitch. un streaming todos los miércoles sobre las 7, 7 y media. Charlamos un rato con vosotros y jugamos a lo que surja. Y por último, suscríbete a la taberna. contenido diario de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.